Te escucho perfectamente, Jorge. Bueno, os presento a Jorge Oteo. Nos va a hablar, el título de su charla es: ¿Cómo cibersensibilizar a tu organización sin morir en el, en el intento? un poquito de miedo. <risa> <risa> Hay que cibersensibilizar. Él es un docente, advisor, CTO y de la formación en ciberseguridad, medios de comunicación. Pero bueno, yo creo que ahora en tu charla nos puedes contar un poquito más quién, quién eres. Jorge. Un poquito más. Te dejo, te dejo con Venga. la audiencia. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Gracias. Eh, es un poco raro esto de una charla de estas y no veros físicamente, pero bueno, entiendo que estáis al otro lado y que, y que me vais a escuchar un poquito. Voy a compartir una, compartir una presentación, si os parece. Eh, si no os parece, pues me ponéis un chat o algo, pero la voy a seguir compartiendo. Entonces, con eso voy a haceros una, la presentación que yo entiendo que la vais a empezar a ver desde ya. Vale, yo entiendo que la estáis viendo, que esto es complicado de, de, de en fin, espero que la ve, que la veáis, ¿vale? Bueno, voy a, voy a intentar contaros un poco claves y algunas cosas que, que debemos hacer y no para sensibilizar un poco a las, a las organizaciones, a una gran organización o a una pequeña, da igual, eh, de esto de la ciberseguridad, ¿vale? Eh, habrá gente que ya lo está haciendo, gente que está muy avanzada, gente que menos, bueno, yo aquí le doy unas pequeñas pinceladas por experiencias y por conocimientos y por cosas que más me gustan de lo que yo haría un poco en, en, en este sentido, ¿no? Este soy yo, el de la, el de la foto soy yo. Eh, llevo, no sé, ya no sé si es el 55 un poquito más porque con esto del, del coronavirus ya no sé si ha pasado un por, 1% más o 1% menos. Pero bueno, llevo el 55% de mi vida. Eh, en medios de comunicación dedicado a sacar noticias y, y en fin, y ayudar a los periodistas a trabajar. Y como el 24% de mi vida no laboral, vida eh, a temas de seguridad. Me gusta y, y en fin, creo que, que es algo muy interesante. Yo creo que además ahora lo estáis viendo todos, que, que el, todo el mundo le está dando mucha caña a esto de la seguridad ¿no? y a la ciberseguridad. Eso soy un poco yo. Ahora soy el CEO de Vocento. Eh, fui el CTO de, de, de Prisa Digital o Prisa Com durante 11 años, también fui, eh, bueno, hice un montón de cosas también en una editorial, con lo cual pues mi carrera siempre ha estado dentro de medios de comunicación, ¿vale? Eh, lo he llamado ciber, cibersensibilizar, eh, yo creo que lo voy a poner como marca registrada si no está, porque tampoco he visto mucho este palabra, porque si he visto mucho pues habréis escuchado concienciar, formar, etcétera, etcétera, pero bueno, me salió este palabra que, que espero que os guste, ¿eh? y, si, y si lo queréis registrar, lo hacemos a medias, ¿vale? Vamos a hablar sobre todo de esto, de concienciar, de cibersensibilizar una empresa para que de verdad os dé ciertas claves a la hora de, de, de definir un poco eh, cómo, cómo acercar a toda la empresa a esto de la ciberseguridad, ¿vale? Y lo primero que os quería decir es eh, que es un proyecto muy complicado, es un proyecto realmente difícil, fundamentalmente, posiblemente para un CISO o para un CIO o para alguien que se encargue de hacer esto en una organización, es el proyecto más complejo que va a tener. Mucho más que, evidentemente, explotar vulnerabilidades, poner firewalls, porque va a tratar con las personas. Y esto siempre es complicadísimo. Esto siempre esto es lo más difícil de cualquier proyecto y de cualquier entorno. Al final, eh, va a tener que tratar con seres humanos y son a los que va a tener que intentar corregir ciertas, ciertas normas o ciertos comportamientos para que, para que al final el objetivo sea el, el, el de siempre, que es intentar rebajar los incidentes de seguridad, ¿vale? Es decir, que, que no tengamos tantos tantos incidentes de seguridad precisamente por las personas. Con lo cual, desde mi punto de vista, posiblemente eh, para un CISO es el proyecto más complejo que va a tener encima de la mesa, estoy convencido. Vale, eh, lo primero, eh, trazar un plan, ¿vale? Traza un plan. Eh, como todo en la vida, hay que tener un plan, hay que saber a dónde queremos llegar, cuáles son los objetivos, qué nos va a pasar por el camino, etcétera, etcétera. Yo os voy a dar unas ciertas claves de cómo yo trazaría ese plan. Puede haber muchas, algunas no, no si nos gusta o no, no las compartís, luego lo hablamos. Luego tenemos un cuarto de hora en el que joy, os animaría, porque yo os puedo contar un rollo aquí de moriros, pero yo creo que lo mejor va a ser que interactuemos. Los que estéis todavía vivos y sigáis detrás de esto, pues si queréis luego lo charlamos un poco. Eh, para mí importante, ¿vale? Eh, hay que conectar con las personas, ¿vale? Es decir, tenemos que cambiar el tienes que, tienes que hacer esto mejor, tienes que hacer esto peor, etcétera, etcétera, con esto te va a traer un beneficio, esto vas a tener una necesidad de hacer las cosas mejor. Por tanto, esa conexión entre la, la emoción y la razón es, es importante en este aspecto. Es decir, esto no va a ser un proyecto de... Eh, tienes que hacer esto, tienes que seguir estas normas, te he puesto unas normativas, unas reglas. No, no, no, esto es, oye, esto es importante, eh, de ti depende el, de las personas, depende de que esto funcione, por tanto, hay que saber conectar con las personas. Eso para mí, en este punto, es importantísimo. Y, por supuestísimo, lo que he puesto al final en, en negrita, ¿no? es un proceso de transformación de, del comportamiento de las personas. Es decir, aquí ya habremos puesto mil capas de seguridad de la forma que sea, Aquí lo que hablamos es de cómo cambiar el chip a las personas, cómo hacerles entender a gente que no tiene por qué entender ese tipo de cosas que la seguridad es importante, que la seguridad depende también de ellos. Por eso es tan complicado. ¿Vale? Entonces, para mí me salen ocho claves, me han salido ocho, ¿eh? podrían salir más o menos, pero a mí me han salido ocho y os lo voy a un poco a contar y a, y a explicar. ¿no? La primera, siempre va a ser un proyecto a largo plazo. ¿Vale? Esto, este proyecto nunca lo vais a pensar, nunca lo vais a entender con un proyecto a corto. ¿Vale? Otra cosa es que luego tengas tareas o, o, o acciones eh, objetivos, como he puesto a corto, que, se, que sepas que se pueden, que, que van a funcionar y que, que las vas a poder llegar a hacer, ¿vale? porque siendo un proyecto a largo plazo, eh, la posibilidad de que caigas en el camino y que te desesperes es muy alta, pero siempre va a ser un proyecto a largo plazo, piensa que vas a tener que formar desde los directivos hasta el último, la última persona de tu casa, con lo cual... Eh, no lo vas a poder hacer en un breve espacio de tiempo y, además, va a ser recurrente. Esto va a ser para toda la vida. Eh, punto número dos, hay que comunicar bien. Es decir, si la gente no te entiende, si no comunicas, si el mensaje no está bien en, en explicado y no eres capaz de comunicar, no va a funcionar. Por muy listo que seas, por muy bueno que seas en temas de seguridad, si no aprendes a comunicar, si no comunicas bien, es imposible, este proyecto no, no creo que te funcione nunca. vale Aquí he puesto, en fin, eh, in, voy a intentar que la presentación no sea muy aburrida. vale eh, Sensibiliza a tus directivos primero, eh, nunca siempre lo digo, eh, nunca sobre la base del miedo, eso es cae muy bajo, no es decir, oye, no, no sensibilices a tus, a tus directivos diciéndoles que, en fin, que van a perder un montón de dinero, que el CEO le van a hacer el truco todo un día siriano ya no, que los malos son muy malos porque así no funciona. Eh, de todas formas, he puesto una coletilla de, oye, si al final tus directivos no están por la labor, usa el miedo. ¿vale? Es decir, al final, si necesitas usar el miedo, úsalo, porque siempre funciona. Pero si puedes, no lo hagas, ¿vale? Sé un poco sé un poco valiente en ese aspecto e intenta no usar el miedo. Cuatro, eh, una vez tengas a tus directivos bien concienciados y sabiendo que esto es importante, Tienes que empezar con el resto de la plantilla. Primero son los directivos siempre. Siempre lo son los directivos porque son los que te van a comprar el proyecto, son los que te van a acompañar, son los que van a intentar o los que tú tienes que intentar que te apoyen en este proceso tan largo, tan a largo plazo. Vale, A partir de aquí el resto de la plantilla. Yo mi recomendación es empezar a concienciar a aquellos que sean fáciles de hacer. Y no empieces con los complicados, no empieces con los que sepas que da igual lo que les enseñes, siempre te van a poner problemas. Empieza a concienciar con gente que sepas que te van a acompañar, porque además posiblemente esos atraigan a estos a estos otros, a estos terceros. Con lo cual, mi plan sería directivos primero, gente que tú confíes que sabes que este tipo de proyectos lo van a hacer bien, y a partir de ahí, seguramente, en parte por osmosis y otra por, por tu trabajo, eh, puede caer en, en el resto de la organización. A ver que tengo un cronómetro aquí. Vale, eh, quinta, que atraiga y que no repele, es decir, que la gente lo vea como algo, como algo divertido, como algo que, que enseña, eh, no sé, como, como, si fueran, como si fueran niños, ¿no? Que les atraiga, que sea divertido y que no sea muy técnico, porque si no, no les va a gustar. Tiene que hay que empatizar con ellos. Si tenemos que contarles una historia eh, interesante y usar gamificación, que siempre atrae. Si tiene que atraer, este plan tiene que atraer. Tenemos que intentar que la gente entienda que la ciberseguridad y la concienciación son importantes... Pero no tiene que ser un ladrillo, sino ahí no, no vamos a atraer a la gente, la gente lo va a seguir viendo como algo que alguien les ha obligado a hacer o que, o que bueno, en fin, que viene de arriba y que por narices lo tienen que hacer. Y yo lo que os digo es, oye, intentar poner algo divertido, una historia que contarles, un porqué, un, un plan, etcétera, etcétera, y usar muchas herramientas para que la gente atraiga, le atraiga el, que, el, que, el, el meterse en este tipo de concienciación, ¿no? Eh, siempre vamos a necesitar una ayuda, tanto de la dirección, como de empresas terceras, como del de que queráis. Eh, es imposible hacerlo solo. ¿Vale? Enseña los resultados. Siempre hay que enseñar los resultados, a donde sea. ello he puesto en los diferentes comités, pero siempre hay que enseñar los resultados. Es decir, oye, pues hay gente que, que ha asumido bien el proceso, Efectivamente desde que hemos hecho este proceso tenemos menos ransomware, o, efectivamente, desde que estamos haciendo esta historia, la gente se está más tomando más en serio de esta forma o de otra la seguridad de, su, de sus propios documentos o de su, propia, de su propio correo. ¿Vale? Pero siempre hay que intentar enseñar resultados. No puede ser un proceso, un proceso, no puede ser un proceso oscuro. Tenemos que decir, oye, esto va bien o va mal, en algún momento se irá bien, y veremos esos, esos indicadores, y en algunos momentos irá mal. Pero, insisto, eh, nos vendrá bien porque mejoraremos, ¿no? Y el, último, y el último punto de este plan, ¿vale? Es, lo comentaba un poquito antes, ¿no? Es un proceso para siempre. Es decir, eh, la seguridad ya, ya sabéis cómo es. Esto no es de un día. Esto es para, para largo plazo. Con lo cual, esto siempre va a estar ahí. Siempre vamos a tener que concienciar. Siempre vamos a tener que enseñar. Siempre vamos a tener que, por cierto, he metido la gamba aquí con acciones, ¿vale? disculpar vale eh, y en equivocar en fin habrá mogollón de ratas pero bueno siempre tenemos que siempre tenemos que intentar eh, esa acción de mejora y esas nuevas acciones con lo cual ese es un proyecto que aunque en el punto número uno os he puesto a largo plazo en el punto número en el punto número ocho os, os engaño y os digo oye que no que no es el largo plazo que es para toda la vida que esto lo vamos a tener que hacer siempre que esto no es algo que se acabe mañana vale por tanto es súper cíclico con cosas nuevas cosas que saldrán gente que, que, que venga no a la compañía, es posible que las compañías se rejuvenezcan, es, compañía, es posible que las compañías se hagan más viejas, bueno, pues, eh, en fin, la vida de una compañía, ¿no? ¿Vale? Eh, si os acordáis de esta película, que por cierto la echaron ayer en la tele, ¿vale? De la chaqueta metálica, se me ha ocurrido una frase un poco estúpida, pero bueno, así os saco un, una risa, y, y, este, y lo que digo es hasta que no seáis una máquina de matar seguirá siendo recluta, recluta patoso, es decir, hasta que no tengas muy bien definido el proceso, hasta que no hayas pasado por esas ocho fases de verdad y, y tengas ya ese proceso cíclico que os hablaba en el punto ocho, eh, vamos a estar siempre atendiendo, vamos a estar, vamos a ser siempre recluta patoso. Es decir, no vamos a realmente tener un proceso de de, de, de en fin de formación de eh, a la casa y, y de que la gente de verdad entienda la importancia de la ciberseguridad en nuestras casas. Por tanto, no pienses que porque hagas el primer punto o el segundo ya eres, ya eres una máquina de matar porque posiblemente lo que siga siendo es un reclutapatoso. Un recluta Esto necesita de mucho tiempo y de mucha constancia. Eh, bueno, este vídeo lo voy a pasar porque lo suelo poner mucho en las presentaciones, pero no quiero, quiero casi dejar más tiempo a las preguntas que, que, que, que realmente aburriros mucho. ¿no? Eh, y a partir de aquí, cuando os he dado estas, estas normas o estas reglas, ¿no? estos, estos ocho puntos, vale, lo que sí ahora os quiero poner un poco cuáles son los pecados capitales, desde mi punto de vista, que puedes cometer en este tipo de procesos. Es decir, ¿dónde tienes que tener cuidado? ¿vale? ¿Dónde, dónde se te puede ir el proceso? Dónde, puedes, ¿Dónde te puedes morir en el proceso? Y lo he puesto en forma de pecados capitales, no se me ha ocurrido otra opción. Entonces, de alguna forma... He querido recorrer, recoger con estos pecados capitales el que entendáis dónde son los puntos donde podéis abandonar o podéis fallar en este proceso. El primero lo he puesto, el primero es la gula, ¿vale? Y lo que he pensado es decir, oye, no te vas a poder comer este proyecto solo. Es decir, es un proyecto largo y complejo. Por tanto, vas a tener que necesitar ayuda interna, vas a tener que necesitar ayuda externa de proveedores, ¿vale? Y entre todos, entre tus directivos, entre gente externa con la, en la que te ayude en este proceso y tú o tu equipo, eh, yo creo que vais a poder comer esta merienda de una forma más, más normal. Si piensas que lo vas a poder hacer tú solo, eh, posiblemente estés cayendo en, en este pecado capital. ¿vale? yo Espero que os guste el símil. ¿eh? Como no tengo feedback vuestro, lo mismo no os gusta nada. Pero bueno, eh, Segundo pecado capital, pereza. Eh, y lo pongo ahí. no. Los detalles son importantes, no hay que descuidarlos. Eh, persevera y trabaja mucho, no hay otra clase, no hay, no hay otra clave. Es decir, esto es mucho trabajo eh, que nos va, a recurre, nos, va a re, nos va a requerir mucho esfuerzo y aquí los detalles, que los hay muchos, son muy importantes, no hay que descuidarlos nunca. El, la formación a la gente, eh, que la gente se sienta acompañada, lo que os he dicho antes, eh, que, que la gente no lo vea como algo aburrido, como algo bah, que es muy pesado, que no acaba nunca, que otra vez el tío de seguridad diciéndome que tengo que ser bueno con estas cosas, que tengo que tener cuidado a no abrir los correos. Bueno, pues hay formas de contar las cosas, ¿no? Por tanto, esos detalles son importantes y aquí hay que perseverar un montón. Eh, ira. Eh, bueno, yo creo que en este tipo de procesos y en muchos otros, eh, durante el proceso te darán ganas de asesinar a, a mucha gente, seguramente a más de uno, ¿no? Bueno, eh, enfócate en los objetivos. Porque habrá momentos muy delicados, muy complicados. Os lo he puesto en la primera o en la segunda slide. Eh, vamos a trabajar con, con gente, con personas, con seres humanos. Y eso es a veces es lo más complicado del mundo mundial. Por tanto, insisto, eh, en fin, no quieras intentar asesinar a mucha gente y sigue enfocado en tus objetivos. La envidia. Eh, aquí lo he puesto en, en ese sentido en el, decir, en el sentido de vas a tener un proyecto largo, vas a tener un, un proyecto muy duro, por tanto seguramente la envidia la que tengas tú al resto de personas, es decir, oye, ¿por qué me metido yo en este lío con lo gusto que estaba yo gestionando mi seguridad? ¿no? Bueno, pues eh, lo que os he, le, le doy un poco la vuelta a la tortilla no, es decir, oye, disfruta con este proceso, es decir, si eres capaz de que la gente esto lo vea como un juego, como una aventura que les lleve a aprender, que les lleve a mejorar su seguridad, pues a lo mejor consigues que la gente te envidie a ti. Pero lo normal de primeras es que envidies al que tienes al lado diciendo «Joder, qué bien vive este y en qué marrón me estoy metiendo, ¿no?». Por tanto, bueno, lo he querido llamar envidia. Soberbia. No se me ha ocurrido otra foto, ¿eh? Yo, lo mismo, lo mismo eh, hay mejores, pero esta me cuadraba mucho para la soberbia, ¿vale? Entonces, aquí igual, ¿eh? ¿eh? Hay que sentirse orgulloso de tus logros, ¿vale? Pero nunca hay que ser soberbio. Es decir, hay que celebrar todo... Eh, pero nunca pienses que, que porque hayas conseguido tres objetivos ya vas a conseguir el resultado final, ¿vale? Eh, bueno, una cosa es ser orgulloso y otra cosa es ser soberbio. Yo creo que en este caso es mejor ser orgulloso de lo que haces, que te dé fuerzas para continuar, porque muchas veces se van a, van a hacer, se van a ver... las vas a necesitar un montón, pero nunca, evidentemente, eh, ser soberbio y decir, oye, que yo he implantado estos sistemas o que yo he hecho que tú mejores mucho en, en cuanto a seguridad, eso jamás, ¿vale? Entonces, bueno, lo llamo soberbia. Y la lujuria aquí no he querido decir nada, ¿vale? Este, por eso había puesto siete, los siete pegados capitales menos uno, porque aquí en este no, no quiero líos, ¿vale? Por tanto, la lujuria ya cada uno a su imaginación, ¿vale? Entonces, eh, hasta aquí un poco el, el, el, el, el grueso de la presentación, me queda todavía un montón de tiempo, pero yo casi de verdad que prefiero que haya más tiempo de charla, si la hubiera a que yo os cuente este rollo ¿vale? pero por si te ayudan este tipo de procesos vale de cara a que y que ya lo sé que hay números de estos por un tubo y, y, y seguro que estáis harpísimos de, de, de exponer a vuestras a vuestras direcciones datos pero que, para que veáis que el 97, el 96% de los de nuestros ataques vienen por malas prácticas de personas vale el 60% de nuestros ataques vienen por ataques de credenciales, es decir, porque tu contraseña no es segura, porque el acceso a tus datos no es seguro, ¿vale? Y es, y es de ahí de donde vienen, ¿vale? Eh, del dos, estos son datos del 2019. Eh, las vulnerabilidades que se han explotado del 2018 al del 2019 han pasado del 8 al 30%, es decir, somos mucho más vulnerables ahora, ¿vale? Y, el, y, lo, que, y lo que la industria perversa del ransomware mueve en el 2019, son esos 7,5 millones de dólares. Es decir, hay mucho detrás, lo sabéis, de sobra, el que esté metido en temas de seguridad lo sabe, pero evidentemente este es un, este es un negocio enorme. Eh, creo que había un dato del 2018, creo que era el 2018, que la industria del, de, la ciber, de, vamos, de los, de los cibermalos, por, por llamarlo de alguna forma, mueve más mueve más que la droga y la prostitución, mueve más dinero que esos dos... Que esos dos negocios igual de malos que, que juntos. Por tanto, estamos hablando de que hay mucho, mucho detrás con muchos intereses y hay mucho dinero. Y si os dais cuenta, eh, el 96% viene de malas prácticas. ¿vale? Es decir, hay gente detrás, somos, somos personas detrás las que están cometiendo errores y las que y las que evidentemente cuanto más reduzcamos ese porcentaje en nuestras empresas, lo que os decía antes, ¿no? al final lo que tenemos que evitar es es que haya menos ataques, que, que tengamos menos intrusiones, que tengamos menos vulnerabilidades. Pero una parte importante, evidentemente, vienen de las personas, de cualquier tipo de persona, de un técnico, de, del CEO, de la empresa, de cualquiera. Vienen de esas malas prácticas y el 60 de esas credenciales. Por tanto, tenemos un margen enorme para, para intentar que la gente se lo tome muy en serio y que de verdad tenga en cuenta que, que, que aquí detrás eh, hay mucho, mucho donde, donde hacer. Y parte de las personas. Por tanto, es tan, es tan importante esto o más que, que el que tengamos bien instalados nuestros fargo, nuestras medidas, nuestras contramedidas, nuestros BRS, etcétera, etcétera, si al final a la gente no la, for, no la instruimos en esto de la ciberseguridad, eh, pues nos estamos dejando una pata muy importante. Eh, que ya lo sabemos todos, que eso está muy redicho. Bueno, yo lo que os intento ahora es dar esas claves, dar un poco ciertas claves y, y, y donde yo creo que podemos encontrar problemas a la hora de hacerlo para que os sirva eh, de cara a que vosotros lo implantéis en la empresa. Da igual lo grande o pequeña que sea, el objetivo será el que sea, el tamaño será el que sea, el tiempo será el que sea, pero si veis lo que os he marcado, tanto objetivo como los pecados capitales, da igual el tamaño de la empresa, da igual el, el tipo de empresa que sea, da igual el sector. Os puede valer para casi todos. Entonces, en resumen, os diría... Traza un plan en, en el que puedas que puedas alcanzar, pero evidentemente márcate, márcate grandes, grandes, grandes, un granito, ¿vale? Porque no tiene sentido que digas, bueno, me voy a trazar el plan y es que mi CEO no habrá correos eh, no debidos. Bueno, hombre, pues es un plan, pero es un poco cutre, ¿no? No cubre a todas las, a toda la empresa, ni a todas las personas, y posiblemente no, no evites, evites muy poco, ¿no? En este sentido. Por tanto, trázate un plan ambicioso con eso que os he dicho antes, con cosas a corto plazo que no os hagan decaer y no os hagan perder la esperanza, ¿vale? Pero siempre hay que trazar un plan, eso es importantísimo. ¿Dónde quieres llegar? ¿Con quién lo quieres hacer? ¿Con qué herramientas quieres contar? Y ese es tu plan. Eh, marca tus propias claves, ¿vale? Eh, nadie mejor que tú conoce tu empresa, eso está clarísimo. Ni un, ni un consultor que venga de fuera ni nadie. Tú sabes quiénes son las personas claves de tu casa, tú sabes... Eh, quiénes son los, los, los que puedes tener más eh, cerca de ti o los que, digamos, te, los, te pueden ayudar más en este tipo de procesos y quién no, ¿vale? Y esos son personas claves. Y luego tú sabes perfectamente en tu empresa si efectivamente van a ser, les va a gustar más si les metes temas de gamificación o no, o si es, o si les gusta más los, los documentos y ya está, las normativas, o si es una empresa más, no sé cómo deciros, no, iba a decir moderno no, tampoco Moderna. Una empresa más, más ágil, pues a lo mejor lo que le gusta es una dinámica más de gamificación o más de, de vídeos con un storytelling o lo que sea. no Tú conoces tu empresa, por tanto, tú eres el que mejor tienes que marcar esas claves. Nadie te lo va a... Te, te pueden ayudar externos, pero las claves las marcas tú. Y, y bueno, y, en, y, así, y como, como último final y antes de empezar las preguntas no sea muy pecador, ¿vale? No, no caigan mucho en los en los 7 menos 1 pecados capitales, porque entonces no te va a salir el proyecto casi con seguridad. ¿Vale? Por tanto, yo creo que en resumen estos son un poco los tres puntos. Yo imagino que la presentación la, la dejarán colgada por ahí, por pues, si al caso la quieren leer. Eh, estoy consumiendo 23, 24 minutos, entonces si queréis, eh, si queréis me, hacer, me hacéis preguntas en el tiempo que necesitéis, porque yo creo que es lo más interesante. Yo creo que nos abrimos un poco de debate, no sé cómo, porque... Esto es un poco raro, pero bueno, abrimos un poco de debate, si os parece, ¿vale? Y, y así, bueno, pues no sé, yo creo que lo, lo podemos hacer más interesante. Yo he subido, ¿vale? he subido aquí a echarte una mano, Jorge, para el tema de las ah. preguntas. Interesantísimo la, la, la charla. Yo sí tengo bastantes preguntas. <risa> vamos a ver... Ah, pues. bueno, pues venga. Vamos a ver, de todas manera, vamos a abrir un espacio de tiempo para ver si, si alguien se anima. Eh, en el chat nos podéis trasladar cualquier pregunta que tengáis. Bueno, mientras eh, pregunta la gente, eh, yo sí tengo alguna pregunta, Jorge. Con, Venga. con todo esto que está pasando, el tema de, de, del teletrabajo, esto es un tema de personas. Y de pronto a todas las personas de una organización les tocó mandarlas a casa. Sí. ¿Hubo tiempo sí. para, para, para esa formación, esa, sensibilización, esa cibersensibilización en un contexto de teletrabajo? Y, y, ¿Y cómo de crítico ha sido eso para...? Bueno, crítico, para súper crítico, evidentemente, porque dependía de la... nosotros en concreto somos una... Somos una empresa, en fin, que no ha parado porque, porque somos una empresa de, de las esenciales, por tanto no podíamos parar y no hemos parado en absoluto. Critico todo lo del mundo, ya os imagináis, un medio de comunicación no se puede permitirnos salir y en estas circunstancias tan complejas, pues tampoco podemos permitirnos salir. A partir de ahí, y, y estoy y es, participo en muchas charlas ya más hablando de CIO más que de temas de seguridad, eh, es todo como, como estuvieras preparado antes. Yo siempre lo digo, es decir, si estabas muy preparado antes, el resultado es muy sencillo, yo creo que ha sido nuestro caso en Bocento. estábamos muy preparados, no estábamos preparados para, que esto, para, lo que, para lo que ha ocurrido, porque eso no creo que lo esté nadie, pero sí teníamos muchas herramientas para que cuando nos, nos, cuando nos ha venido esto, hemos estado muy preparados y en muy poco tiempo, eh, tengo, tengo un, una, una bitácora de todo lo que nos pasó esos días, pero en, en, en uno o dos días ya teníamos a casi todo el mundo, unas no, no al principio 3.000 personas, pero al principio 1.000. En uno o dos días, en 1.000 personas ya estaban todos trabajando en, la casa, en, en sus casas, en sus casas o donde quisieran. Pero pero claro que es importante. Sí que es verdad que en ese momento, y también eh, lo digo mucho, eh, no puedes hacer acciones de seguridad diferentes a los que ya tenías. Es muy complejo, es decir, te mueres con lo que ya tengas, para bien o para mal. Es decir, salvo que identifiques algún problema muy serio muy grave, lo que tienes es lo que tienes. Tienes que saber jugar con esas cartas. Porque no te puedes poner con todo el, el mogollón de cosas que tienes que hacer en esos días para que mandes a 3.000 personas a sus casas a trabajar y nosotros hemos mandado al 100% de la empresa, no puedes inventarte nada que no tuvieras antes. No. Por tanto, los pecados que ya tuvieras de antes, esos los tienes que, los tienes que sufrir. Y lo bien que tuvieras preparado anteriormente, pues eso es lo que te hace que triunfes en tiempo o no. En nuestro caso, la verdad es que ha sido, fue un exitazo tremendo, ¿no? Pero bueno, veníamos preparados. No pensando que nos iba a pasar algo parecido, por supuestísimo, pero bueno, sí teníamos mucha base instalada de gente que, que fácilmente podía trabajar desde casa. Esa uh -huh. es la verdad. Y en la línea. Eh... ...de esos aprendizajes, de, de, de ese, si, hubo, si hubo éxito es que hubo aprendizaje, porque además siempre aprovechamos estas circunstancias, esto nuevo que nos ha pasado para, para decir, bueno, ya ahora no me volverá a volver a suceder, ¿qué aprendizaje pudisteis haber extraído de, de, de haber enfrentado esta situación? Bueno, muchas, muchas, muchos, evidentemente. Por, en, no éramos una empresa precisamente que hiciéramos mucho teletrabajo, llevamos haciendo teletrabajo eh, algunos departamentos, no todos, desde hace pocos meses... Con lo cual hemos aprendido, primero, que, que, que esto que estamos haciendo no es teletrabajo, es otra cosa. esto no, o sea, no se puede llamar teletrabajo, es decir, podemos ser mucho más eficientes de lo que ya estamos siéndolo. Porque no es lo mismo estar trabajando en tu casa, en un ambiente normal, que con tus hijos encerrados en casa, ¿no? con tu mujer o con lo que, o lo, con lo que sea. ¿no? Eh, no es lo mismo, no es teletrabajo. Por tanto, podemos ser más eficientes. Que las herramientas colaborativas que ya teníamos... Eh, y que las herramientas que ya, eh, en general, todas las que tenemos, pero pues sobre todo las colaborativas, eh, nos han dado la vida en general a todo, a todo el mundo, a todo el mundo. Es decir, es importante es, es esa experiencia y nos debe de servir para, evidentemente, en la fase de desescalada, nosotros volveremos a la oficina en, en masa, pero con cuidado, evidentemente, a partir de septiembre, no antes. ¿vale? Es decir, hay gente que sigue trabajando en la oficina, pero muy poca. Pero empezaremos a ir en septiembre. Entonces, yo espero que sigamos avanzando en el teletrabajo, porque esta experiencia nos ha dicho que efectivamente podemos trabajar en teletrabajo perfectamente, que teníamos las herramientas, que la gente se compromete. Yo creo que todos, todos en general, hemos trabajado muchísimo más de lo que nos correspondía, muchísimo más, pero bueno, en otras condiciones. Es decir, si tuviéramos unas condiciones mejores, creo que seríamos más aprovechables y más, más rentables. Y yo creo que a mucha gente... Perdón que me llaman al no creo... Y yo creo que mucha gente, eh, joder, pues, pues, pues puede hacerlo. Es decir, eh, mucha gente está demandando teletrabajo desde hace muchísimo tiempo. Ese es el, este es el momento, ¿no? Uh -huh. Y en el punto concreto de la seguridad, claro, la gente se empieza a teletrabajar y muchos de, de, utilizando sus dispositivos y además en un ecosistema de... Creo que en un mes todos empezamos a explorar diferentes sistemas de videoconferencias. Jitsi, Zoom, Meet, Sky... Claro, ¿cómo, cómo afrontasteis ese, ese reto de ahora? Bueno, nosotros sí, es, es está muy difícil. O sea, todo el mundo, yo creo que todo el mundo tenemos instalados en nuestros equipos todas las todas las posibilidades habidas y por haber de, de, de videoconferencias. Nosotros tenemos G Suite de Google y nos ha funcionado muy bien, pero evidentemente nosotros tenemos esta, pero tienes que hablar con, con todo el mundo mundial. Entonces, eh, no hay un estándar. Ayer, ayer tenía una charla en otro sitio y hablábamos de eso, de cómo poder estandarizar. Eh, herramientas, ¿no? Porque en algunas empresas, pues, por ejemplo, Zoom está restringido, por ejemplo, ¿no? Mm. Y hay mucha gente que usa Zoom, casi muchísima. Entonces, ¿cómo podemos estandarizar ciertas herramientas ahora que todo esto nos ha pasado? Bueno, es difícil, ¿no? Porque al final no solo trabajas contigo y con tu equipo, trabajas con gente externa que usa otro tipo de herramientas. Pero es verdad que la estandarización de herramientas es importante, ¿no? Mm. Pero bueno, no, no, la verdad es que hemos aprendido un montón eh, y yo creo que hemos aprendido para mí la, más, la, mayor, mejor, la mejor lección es que lo que hemos hecho perdonar eh, que lo que hemos que lo que hemos hecho antes eh, no solo con lo que os he contado de infraestructura, sino de, pues no sé de entornos entornos agile de personas de proyectos agile si eso lo tenías hecho de antes eh, yo creo que es mucho más fácil todo este proceso mm, totalmente de acuerdo y una cosa que añadiría yo y es que nos ha humanizado todos porque ahora quitada la, la capa corporativa de las grandes salas donde todos íbamos encorbatados, ahora todos hemos conocido la casa de otros, todos hemos escuchado los niños <risa> de los otros, o sea que sí, es, es un trato humano que, que nos, nos ha acercado en este en este contexto de tanta, tanta distancia. Fíjate que yo no... creo que una de las cosas buenas, una de las cosas buenas que ha tenido esta historia es que estamos aprendiendo más, a, a, estamos aprendiendo a escuchar mejor y más, porque ahora si te interrumpes es una locura. Entonces tienes que dejar la cámara a la persona que acabe. Entonces, pues eso a veces es muy gratificante, ¿no? Porque, porque, porque ahora sí si no es una locura. Si no dejas al otro acabar, es una locura. Y ahora, y ahora de repente, pues escuchamos más a la gente. Me parece muy positivo. Uh -huh, totalmente de acuerdo. Tenemos una pregunta por aquí. Dice, supongo que es mejor un sistema de videoconferencia que tenga una capa de protección en vez de algo que lance los datos sin una capa de codificación. Es eh, una es, afirmación y una pregunta. Eso te iba a decir, que es... es sí, claro, evidentemente, claro, claro, claro. De, para eso se inventó también HTTPS, para todas las páginas web que tenemos, etcétera, etcétera, uh -huh. claro, evidentemente, el problema es que, que en muchos casos, claro, cómo decides que esa capa de, o sea, que esa, que esa herramienta de, de, de, de, de chat o lo que sea, es decir, si alguien te invita a ti con un Zoom y tú dices que no es seguro, ¿qué haces? No, no estás en la conversación, es decir, uh -huh. es, es complicado, porque tú puedes no tener Zoom instalado, ayer me pasaba, hay una persona Entramos por Zoom en una charla, hay una persona que no tenía Zoom y tuvo que entrar por el móvil, porque por su portátil no podía acceder. Entonces, claro, esto es muy complicado. Eh, sí. Es difícil, es difícil. Sí, además es tenemos difícil. esa lucha entre la, entre la seguridad y la facilidad. Y esto, por ejemplo, claro. en los colegios claro. ha sido un boom. O sea, han visto... También, ¿no? También. Los, los colegios están usando otro tipo de herramientas también, que, que me ha tocado también estos días con mis hijos. Entonces... Es como, como decir que no, ¿no? Intentas que siempre, evidentemente, uses una herramienta muy segura, pero, pero claro, no es fácil, ¿no? Y sobre todo más uh -huh. al principio, ¿no? Los primeros días ya visteis todos los problemas que hubo con Zoom, de seguridad y demás. es muy es complicado. Totalmente uh -huh. de acuerdo. Eh, Jorge, te quedan 10 minutos para preguntas. Yo creo que la gente es tímida. Yo creo que la gente te quiere preguntar lo de la lujuria, pero quieren como un entorno hace rato para ver qué es lo que en lujuria. No voy, También, a, entrar ¿sí? no voy eh, a entrar ahí. No voy a entrar ahí. Por, tengo otra pregunta. ¿Por dónde se puede comenzar a trazar un buen plan de protección de equipo teniendo en cuenta el plataformado de un equipo y, en caso de tener un equipo, cómo podemos separar personal y profesional? A ver, a ver, a ver. Repite. El eh, equipo de personas. Entiendo. Sí. Es que al final, ¿por dónde se puede comenzar a trazar un buen plan de protección de equipo? teniendo en cuenta el plataformado de un equipo. No sé si se refiere a un equipo informático. Por eso, bien. luego sí parece que habla de gente, porque bien. habla de gente externa. Exacto. En caso de tener un equipo, ¿cómo podemos separar personal y profesional? Equipo informático, precio portátil. Ah, bien, bien, pero, vale, pero vale. Luego vale. Si es mi si equipo personal, el BIOT este tan... Sí, sí, sí. sí. A ver, tan, eh, no. hay, hay herramientas desde hace ya muchísimo tiempo donde puedes perfectamente separar en, en un móvil tu, tu, tu zona profesional de tu zona personal. Eh, sí que es verdad que yo, nosotros en Bozento no lo tenemos. Eh, es, es, es, es verdad que no lo tenemos. Y no conozco mucha gente que lo tenga, pero es verdad que existe y conozco gente que lo tiene y, y, y generalmente suelen ser empresas donde la seguridad tiene un valor, en fin, bastante crítico y sí lo suelen hacer. Eh, hay herramientas donde perfectamente puedes tener tu zona personal y tu zona y tu zona profesional sin ningún, o sea, eso está está y en cuanto al plataformado de herramientas, pues hombre, ya hace mucho tiempo que deje de plataformar máquinas. Yo me, en esa pregunta me va a disculpar, pero, pero en fin o sea, tenemos que preguntar a alguien de mi equipo. ¿eh? Hace mucho que no plataforma máquinas, pero en la otra en la otra sin ninguna duda se puede hacer y se hace. No está más está hay muchas herramientas en el mercado. Hmm. Eh, mi opinión es ahí es donde teo, se, la, se diferencia la capa humana. Si hay buena sensibilización e información, a veces se puede conseguir más que, que en la securización. Aunque, bueno, como dices tú. 100% de acuerdo. 100% de acuerdo. Pero es verdad que te tienes que fiar de las personas. O sea, para eso o haces un proceso como el que he descrito antes y entonces empiezas a confiar más en la gente o entonces entran los mundos del cero atrás, que no confíes en nadie, que también yo creo que de todo tenemos que... Eh, de todo tenemos que que aprender y, de, y a todo tenemos que usar. Eh, de primeras no hay que no hay que entrar en, es decir, de, de primeras no tenemos que confiar en nadie. A partir de ahí, también si no tienes recursos suficientes como para poner un software en cada terminal o administrador suficiente para tener un software al terminal, pues oye, tendrás que hacer una labor de concienciación. Es decir, por eso decía, cada uno conoce su casa, los recursos, la gente que tiene en su casa y pone lo mejor que corresponda. Evidentemente, lo mejor sería hoy un cero tras, no confío en nadie. Pero es, es muy complicado. Son, son procesos largos y complejos y de mucho dinero. Edwin nos pregunta, eh, ¿podría sensibilizar, eh, perdón, ciber sensibilizar como externo? ¿Y cómo podría hacerlo? no me refiero como, como proveedor externo. Puesto que generalmente hago soporte a pequeñas empresas y llegué a ver casos de ataque ransomware entre ellos, en ellos. Bueno, eh, aplicaría exactamente igual. Es decir, al final, si tú construyes un si tú construyes un modelo en el que vendas un servicio de, de, de concienciación, pues ¿por qué no? Es decir, claro que sí, lo, lo puedes hacer perfectamente como externo es simplemente ofrecer como servicio porque no todo el mundo tiene un ciso o no todo el mundo tiene un cio en la casa que sepa de seguridad. Eh, no es lo normal, lo normal es que no haya nadie. Esa, mm. es la, esa, es la, esa es la normalidad de las empresas, por lo menos las empresas españolas. Por tanto, por supuestísimo puedes construir un, un discurso de ciber, de ciber, lo que como lo quieras llamar, de formación o de concienciación, perfectamente siendo una empresa externa, por supuestísimo, por supuestísimo. Sí. Lo que pasa es que te tienes que poner en la gorra de la empresa, es decir, no, hay empresas que venden este tipo de aplicaciones, ¿no? Este tipo de, de, de storytelling y te cuentan un poco cómo hacer, pero pero te cuen, te, te venden un poco, digamos, la aplicación, o, pero no te venden tendrían que ser una consultoría de procesos, bueno, se puede hacer de, de todos los sabores, yo creo perfectamente una empresa externa, perfectamente puede ser un player, en el caso de que internamente no haya nadie de seguridad, por supuestísimo. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues eh, no tenemos más preguntas, eh, Jorge, te pediría entonces eh, bajar, y que si quieres te puedes ubicar en la, en la, en la mesa, hay una mesa Q&A, que permite preguntas y vale. respuestas, eh, por lo menos en lo, que, en lo que queda de tiempo. Venga, y, eh, Desactivas cámara y micrófono y ya te, te ubicas en la, en la mesa. Perfecto. Vale. Pues muchísimas gracias a Jorge, muy interesante la, la charla que nos, que nos ha, ha dado. Eh, os aviso de la próxima charla que será a las eh, seis en punto. Será ciberseguridad y transformación digital en tiempos del coronavirus, eh, llevada a cabo por Fernando Acero. Os daré un aviso cinco minutos antes para que no, no interrumpiros el, el networking y nada, nos vemos dentro, dentro de un rato. Muchísimas gracias.